Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo canal dedicado a mis dibujos En este canal haremos dibujos de todo tipo eh, Ya sea temática de, de pues, navideña, eh, de mmm, Halloween, en Año Nuevo, cosas así eh, También incluiré dibujos ya conocidos, como ustedes saben Está por ejemplo dibujos de cómics eh, anime caricaturas cosas así pero con mi estilo claro también voy a hacer dibujos míos propios para que puedan eh, ver eh, pues eh, para que sepan qué tipo de dibujos pues estoy dibujando verdad así que eh, también pues eh, incluiré datos curiosos cosas así para que ustedes sepan eh, no sé, es un dato que ustedes no sabían Cosas de ese estilo, ¿verdad? También incluiré En, en cada Cada video Una tema un, Sí, un Una dinámica nueva Para que pues Podamos interactuar mutuamente eh, Hoy por ejemplo Pues va a ser un video corto Para no alargarlo más eh, Voy a hacer algo muy básico Voy a hacer un pues un perrito, un perrito, así que eh, pues vamos a iniciar. Este perrito que va a llevar, que empezamos. Ustedes dirían lo más lógico, pues los ojos, ¿no? Es lo que pues se inicia siempre con un dibujo. Con los ojitos. Luego, pues, iniciaría la nariz, ¿no? La nariz. Este perrito, pues, le hacemos su cabecita, sus orejitas. Su boquita. Vamos a hacerlo que camine ¿Verdad? Estaría mejor eh, Que lo sentara Pero pues Está bien que camine también <ríe> Que se mueva este perrito ¿Verdad? Voy a moverle tantita la cámara Ahí está es un les recuerdo que este es un dibujo sencillito porque pues estoy iniciando el canal verdad ya pronto pues traeré dibujos un poco más, más interesantes para ustedes para que puedan eh, pues entretenerse verdad cosas que pues puedan aprender ustedes y yo también de hecho quiero que me comenten también eh, algunas técnicas que ustedes utilicen por ejemplo lo, mi seguidor bueno cuando pues bueno pues me digan eh, qué tal qué tal dibujan ustedes me, me comenten o, algo, o alguien que conozcan que dibuje o así bueno este es el dibujo que me que me quedó este es el el dibujo y bueno eh pues sería todo, ¿verdad? Eh, este dibujo, pues, es algo pequeñito para que ustedes sepan, pues, de qué va a tratar la temática de este canal. Así que, pues, eh, denle like, eh, compartan y suscríbanse. Por favor, eh, ayúdenme a que este, esta comunidad naciente pueda crecer más. Bueno, sería todo. Chao.